I can't believe we're doing this. I know, we're so naughty. But but it's fine, right? I mean, nothing bad's ever happened from just the tips. No. No, no, no, no, no, no, no. no. Hola, chicos de Movies, Soy Mim Silva y hoy les voy a hablar de una película animada que no es para nada, para nada, para un niño. Es solo para adultos. Se llama La fiesta de las salchichas. Ketchup, mustard. Oh, sausages and buns. En la fiesta de las salchichas tenemos la historia de la comida que vive en un supermercado Creyendo que los humanos somos dioses y que cuando ellos son elegidos pasan a una mejor vida Cuando se van al más allá, o sea, fuera del supermercado Todo cambia cuando Frank y Brenda, el pan y la salchicha, descubren la verdad Que nosotros los compramos, los torturamos y luego no los comemos En el punto número uno tenemos que poner la animación de esta película porque está muy detallada. Cuando le hacen close up a los alimentos se ve cada cada detalle de ellos, ya sean un pan, un bagel, una dona, una salchicha, lo que sea, se ve súper real y bonito. En el punto número 2 tenemos que poner que esta película es muy fucking divertida. Porque todo el tiempo están haciendo bromas hacia nuestra realidad, ¿saben? Entonces está como muy padre. La película es para mayores de 18 años. Pero, pero esto sí debe quedar como muy claro. A pesar de que eres mayor de 18 años, debe ser muy open mind. Estar a favor del los homosexuales, de que se le haga burla la religión, de todos estos temas que son tan controversiales pero que en la película los disfrutas y disfrutas mucho reírte de ellos. En el punto número 3 ponemos las voces detrás de estos personajes. Son voces bastante conocidas que van desde James Franco hasta Salma Hayek. Imagínense entonces, tengo entendido que sí va a salir doblada, pero yo les recomiendo muchísimo más verla en inglés. Los chistes están súper divertidos. Y además, yo digo, como comentándoles, mi personaje favorito fue Teresa del Taco y su voz es la de Salma Hayek. En el punto número 4 ponemos que esta película está muy, muy, muy fumada Hay algunas veces en las que si la vas a ver te vas a quedar como de What the fuck? Porque no estás entendiendo qué está pasando o por qué es que está pasando Pero si solo vamos con la premisa de que es una película animada para adultos y que pues las salchichas se están hablando Entonces desde ahí nada tiene sentido La vas a pasar muy bien the peps, the peps are y en el punto número 5 ponemos que la verdad es que hay cosas que le sobran a la película. Hay varias escenas que son completamente innecesarias. Ya habíamos tenido suficiente risa e irreverencia como para que sacaran más. Pero está padre y le da un toque bonito. Y ya en verdad como súper recomendación es que esta película, aunque tengas más de 18 años, debes tener muy, muy, muy, muy abierta tu mente para que la disfrutes. Y sobre todo porque en esta película... Todo lo que está prohibido en nuestro mundo, en la vida real, es todo lo que hacen en Apple. Hasta aquí nuestros 5 puntos de la fiesta de las salchichas No olvides que si te gustó nuestro video nos regales un like Nos comentes qué te pareció la película en cuanto vayas a verla Se estrena este 7 de octubre O nos comentes qué esperas de ella Nosotros estaremos encantados de leerte Y también en todas nuestras redes sociales Te dejamos el link en la cajita de descripción Y si aún no te convences de suscribirte Debes hacerlo porque siempre tenemos regalos Como este libro Para colorear de la fiesta de las salchichas entonces, si quieres saber cómo ganártelo, tienes que seguirnos y suscribirte, estar muy al pendiente de nosotros. Muchas gracias, Sony, por invitarnos a ver la película y por los regalitos. Soy Mim Silva, ¡hasta la siguiente película!